En donde ayer se vivieron momentos de extrema tensión, ¿no? Porque tuvieron que evacuar incluso algunas de las cabañas. Están en la zona de Valle Grande, un circuito turístico por excelencia en ese departamento. Quizás el más importante. El el Valle Ma, Grande, el, ¿no? En San Rafael, bueno, vos conocés más que nosotros, pero claramente el más importante. Esto arrancó ayer por la tarde, comenzaron a llegar los reportes y los videos. Miren este video, es impresionante. Todavía no se saben las causas del incendio. Sí se sabe que arrancó en un campo inculto, esperemos que no haya sido por acción humana, uh -huh. como en general sucede en este claro. tipo de situaciones. Sí, sí lamentablemente. Pero nos dicen 100.000 veces que no tenemos que hacer ciertas cosas y muchas veces las, las seguimos haciendo, aunque esto todavía no está confirmado. Ayer a última hora el dato era que ya estaba básicamente controlado. Eh, por lo menos los focos de incendio que, uh -huh. que ya estaban controlados porque estuvieron trabajando en, en horas, de, bueno en todo el día, en realidad bomberos de la policía de Mendoza, bomberos eh, voluntarios de la zona de rama caída uh -huh. y también defensa civil, todo esto que estamos viendo un, un poco en imágenes este amplio operativo que lo primero que hizo fue eh, hacer las líneas de cortafuego justamente claro. para que eh, las llamas no llegaran hasta las cabañas o hasta zonas habitadas y que el desenlace fuera uh -huh. peor en cuanto a daños materiales, por lo menos. ¿El ministro de Seguridad estuvo sobrevolando sí, claro. la zona? Estuvo el ministro, lo estamos viendo en el helicóptero halcón justamente, que es el helicóptero que pertenece a la policía, y, a la policía de Mendoza y estuvo hablando incluso allí uh -huh. en el lugar. Bueno, lo vamos a escuchar al ministro de Seguridad, quien además hablaba de eh, la utilización de estos helicópteros, helicópteros digo, para lanzar hidrobombas, con la idea de justamente tener agua que pudiera terminar con este incendio ocurrido en el Valle Grande del departamento de San Rafael. Sin lugar a dudas estamos coordinando todas las acciones necesarias para sofocar este lamentable incendio. Como es de público conocimiento, a las 14.30 aproximadamente en el 911, ingresa una llamada de un foco de incendio acá en Valle Grande, en la zona del pórtico, e inmediatamente este, nos pusimos en comunicación con todo lo que es el plan de lucha este, provincial a efecto de coordinar acciones en conjunto. Este, se ha actuado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 Eh, cuando nos dieron la autorización, inmediatamente salimos con los halcones, halcones 1, halcón 2. Este, hicimos un relevamiento de todo lo que es un sobrevuelo de la zona. Eh, según nos informa, quienes conocen puntualmente el tema, está controlado. Hay cuatro o cinco focos que aún hay que avanzar en cuanto a la acción que está llevando ahora el halcón 2 que acaba de arribar con este, hidrovaldes. Bueno, insistimos en esto, esperamos la voz oficial, pero todo indica de que anoche ya estaban controlados estos incendios muy importantes en la zona del Valle, de Uco, eh, perdón, en la zona del Valle Grande, en San Rafael. Ustedes veían cómo afectó incluso algunos puntos turísticos, lamentablemente.